¡Cambia tu actitud! ¡Cambia tu vida! Es el emblema que han puesto estas camisetas diseñadas por Vanessa y que hoy es un día solidario, en mucho sentido, porque empezamos la mañana con una caminata solidaria y es a favor también de la polio, que está siempre, ya escuchamos siempre los rotarios, luchando por esta causa y hoy también en esta caminata que se han inscrito casi 100 personas o más de 100, pero por ahí van las inscripciones y bueno, pues vamos a hacer las entrevistas para que nos cuente un poquito de, esta, de este evento de... De esta iniciativa, y ya mismo van a empezar. Está yo, todo el mundo inscrito, yo también con mi camiseta y ...a cada persona también le dan su agüita para que estemos hidratados... ...es muy importante, además con esta calor que está haciendo... ...porque ya que estamos en otoño pero que no se nota... ...y muy buena temperatura aquí en San Pedro Alcántara... ...donde luce el sol, una temperatura maravillosa... ...y así que si caminamos, andamos, corremos, hacemos actividades... ...muy importante hidratarse... ...así que todo el mundo con su agüita sana y saludable... ...para vivir este día, esta mañana... ...y luego de aquí nos vamos a ir al boulevard... ...donde también la asociación para el Arceime... ...que también está realizando un evento muy bonito... ...y que vamos a disfrutar todo de ello... ...así que vamos a empezar con esta caminata... todo el mundo preparado, inscribiéndose para esta caminata solidaria que es para la polio, para la polio Bueno, Vanessa, que es una artista, también ha diseñado las camisetas, lo acabo de decir porque son preciosas. Bueno, Vanessa, cuéntame cómo ha sido esta iniciativa. Bueno, ya la llevamos haciendo tiempo. Normalmente el Día Internacional de la Polio es el 24 de octubre. Todos los clubes a nivel mundial de Rotary se unen para crear acciones... ...realizan eventos, realizan proyectos... ...para ir recandando fondos para, para la polio... ...porque la polio aunque llevamos más de 30 años... ...en la lucha gestionando la vacunación... ...en muchísimas zonas... ...se sigue necesitando... ...casi se ha erradicado de muchas zonas... ...pero aún hay que hacer un esfuerzo... ...hay que seguir luchando... ...además hay un convenio de colaboración internacional... ...donde por cada euro que consigue Rotary para la polio... ...la fundación Bill Gates pone dos más... ...pero es que la vacunación han sido de millones... ...y millones y millones de niños... ...cada vez además hay que hacer un seguimiento... ...y hay que hacer una repetición... ...porque la polio hay que tenerlo un control... ...por lo que ahí se han unido famosos... ...campañas mundiales, súper conocidas... ...para la polio y hay que seguir... ...normalmente como octubre es un mes lleno de cosas... ...siempre la estamos dejando... ...para el segundo fin de semana de noviembre... ...ya dejarlo un poquito así tradicional... ...y bueno, la inscripción es, es libre... ...son 10 euros en el que incluimos la camiseta... ...que hemos tenido sponsor... ...desde aquí quiero agradecérselo... ...evidentemente a Uniformes Luque... ...a Cinco Elementos... ...y a Aguja Solidaria... ...que nos han sponsorizado las camisetas... ...así que nos unimos en manos solidarias... ...para seguir siendo solidarios... Y, y, ...y como siempre... ...tenemos aquí al Club Marbella Guadalmina... ...y al Club también Rotario de Marbella". Su puesta, ¿no? Ellos son maravillosos, además ellos son muy solidarios, ellos también tienen una mentalidad muy medioambiental, muy sostenible, tienen una campaña para el tema de la lucha contra la acumulación de plástico muy importante, en la que también vamos a colaborar, y, y muy contentos, la verdad. Muy, tenemos aquí también a Collecting Calling, que es una asociación solidaria maravillosa también, así que muy contentos. Bueno, en la caminata, eh, ¿cuánto, va, ¿cómo, ¿cuánto va a durar? Qué recorrido vaya a ser... ...es un recorrido muy, muy, muy sencillo pero muy bonito... ...salimos de aquí, nos dirigimos a Puerto Banús... ...y volvemos... ...nada, son unos 8 kilómetros más o menos... ...que lo hacemos con tranquilidad, bien... ...hay gente que, que le encanta andar, lo hace con otro ritmo... ...y luego aquí a la vuelta... ...tengo que decir también y agradecer a Frutas Heladio ...porque todos van a tener aquí... ...sus bastantes piezas de fruta... Así que es una caminata tranquila, sencilla, no perjudicamos tráfico, no, perju no, no es ruidosa, pero sí es una <risa> campaña colaborativa y, y, nada, muy contentos. también que pues me había acompañado la familia con sus mascotas incluidas, ¿no? supuesto, niños, mascotas, de hecho hicimos bandanas también para, para las mascotas. Y, y muy bien, si es que es un camino que a lo mejor tú estarías un domingo con tu familia, pues te unes a una causa no es una que buena vanessa porque mira qué buen tiempo también aunque hace falta que llueva pero hoy no que es solidario y que recaudar fondo cuántos participantes mira, pues, ya que están sí? unos 80 o así participantes también le quiero dar las gracias porque he visto que está javier garcía que también eh, él colabora con absolutamente todo porque aunque no hagamos ninguna un tema de tráfico también informamos por supuesto a la tenencia alcaldía a, a la delegación de seguridad también eh, lo, les quiero agradecer bueno pues siempre su apoyo y su, y su acompañamiento y ya te digo es que se siguen sumando ¿Cuándo? Y, y bueno, pues es eso, entre 70 y 80 normalmente es la participación. Pues muchas gracias, gracias, de verdad, gracias. felicidades por lo que hace, gracias. que es muy bonito. Y tus camisetas que te han quedado, fenomenales eh. Os voy a dar una a vosotros también. Gracias, <risa> gracias, gracias, gracias. Bueno, Javier García, tenita alcalde de San Pedro apoyando también la causa y con su camiseta ya puesta, ya todo Fisey ayudando, que ya te veo pegando las pegatinas y he hecho un brazo de más. ¿eh? Sí, Estás sobre bien. todo, pues lógicamente, pues estando aquí. De forma solidaria, por pues de otra manera... ...la tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara... ...el Ayuntamiento de Marbella... ...en colaboración pues eh, con los Rotary... ...Rotary San Pedro de Alcántara, Rotary Nueva Andalucía... ...Rotary Marbella... ...pues que realmente en este caso... ...una, una marcha, una camioneta solidaria hasta Puerto Banús... ...pues para, para una enfermedad como, como los lo, lo enfermos de polio... ...y lógicamente eh, una muestra de lo solidaria... ...que es nuestra ciudad, en este caso San Pedro Alcántara... ...porque hay que recordar que desde después nos vamos hacia... ...hacia el bulevar ...porque tenemos también... ...los cortes solidarios... ...que organiza nuestro amigo peluquero Jorge Peña... ...y que se hace en favor de... de los enfermos de Alzheimer... ¿no? ...de la asociación de Alzheimer... ...entonces deciros que fue un día... ...un domingo de noviembre... ...un día que parece que no es de noviembre... ...que parece que estamos en primavera... ...pues nos encontramos con dos actos solidarios... ...muy importantes... ...y donde se conjuga por un lado... ...lo que sería la actividad solidaria... y ...por otro lado también... ...el hecho de acostumbrar a los que participan... ...a, a contribuir económicamente... ...pero también a participar activamente... ...con actividades saludables que son buenas para nuestra propia salud. Bueno, San Pedro ya ilumina Navidad, ¿no?, sí, casi, sí, ¿no?, ya, ya poco Hemos ya... ...hemos pasado de la feria a instalar ya el ya alumbrado, que hay que recordar... ...que se inaugurará el día 2 de, de diciembre y decir que, que, bueno, pues ya estamos preparados... ...ya están los hábitos colocados, ya se están instalando en las distintas calles... ...y ya trabajando contra reloj para tener preparada la programación de Navidad... ...que queremos que sea una programación fundamentalmente familiar y que dé respuesta... ...a pequeños y mayores y sobre todo que genere ese ambiente... ...podemos decir navideño, que es tan importante... ...y al mismo tiempo pues también contribuir a mejorar... ...y aumentar el volumen de ventas de nuestras pequeñas empresas... De, en, esta, ...en este caso también a través de Apimespa... ...y que los comercios de San Pedro de Alcántara... ...pues lógicamente pues también florezcan en, en estos tiempos navideños... ...donde realmente pues el consumo el consumo también se aumenta. Bueno, y el espíritu, que ya lo vemos aquí, ¿eh? con todas estas personas solidarias. Y ¿eh? tú nada, y nada, y nada y con el lema, cambia actitud, cambia tu vida. Es decir, yo creo que este corazón lo refleja perfectamente y, y yo encantado, encantado de poder colaborar con ellos, darle las gracias al Rotary y a todas las personas que participan y sobre todo, como te digo, este sentimiento solidario que cada vez que se pide la colaboración de los vecinos de San Pedro Alcántara, aquí estamos, en la Playa de la Salida, y ahora disfrutar de este magnífico día y espero que nos acompañéis. Gracias. Venga. habría a participar también esta caminata. Estoy muy contenta, ¿no? Elena, no, muchísimas gracias. Muchísima. Mírala, ahí tiene ella. Aquí vengo yo Oye, a quemar calorías <risa> y Tú perdes a los y siempre Estamos muy ilusionados, la verdad, con esta caminata está teniendo un éxito impresionante. Cuánta gente se ha apuntado, el tiempo que acompaña, como siempre aquí en Marbella, podemos disfrutar de un eterno verano, porque es que estamos en noviembre y estamos de verano vestidos. Esto es nuestro lujo de nuestra tierra, Elena, lo mejor que tenemos aquí. Bueno, hablamos de enfermedades que parece que no, ya no hay, como la lepra... ...y estas cosas que escuchamos que nos vienen como, oye, que, pero sí, sigue existiendo y hay que combatirla. Efectivamente, gracias a Rotary eh, la polio está cada vez eh, más combatida y, y más eliminada... ...pero la erradicación de una enfermedad así pues todavía requiere seguir luchando... ...y ahí estamos, para que sea una enfermedad eh, pues del pasado, no del presente... ...queda todavía esfuerzo por delante, se ha hecho muchísimo pero también queda camino por recorrer. Muchas gracias, Elena, y por estar siempre ahí. Eh, quiero agradeceros tantos años que siempre estáis cubriendo todos los eventos de nuestra ciudad con esa profesionalidad que os caracteriza. De verdad, es una alegría veros siempre, no falláis nunca. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestros muchísimos espectadores que os seguimos con entusiasmo en todo el gran y excelente trabajo que hacéis. Gracias a ti y a Pepe. Gracias por tus palabras. So, no, no, no, solamente un poco en español, eh? un poquito solo, no, un poquito buenos solo días. Solamente. Bueno, ¿cómo se vive este día solidario que también los Rotarios están aquí presentes? Rotario Internacional, ¿eh? No, Nacional es holandeses. Somos miembros de la Marbella, que es el primer club de habla inglés aquí en la Costa del Sol. Tenemos aproximadamente 40 miembros. Y nos unimos uh, con los uh, otros clubes a este this de walk. Bueno, ya bueno. parece pues nada, mira, él es William, que él es el presidente de Marbella-Guadalmina, el Rotary Club Marbella-Guadalmina. Ellos son muy sostenibles, como yo digo, muy solidarios. William, además, lleva a la cabeza unos proyectos maravillosos con plástico, es decir, es una eliminación de la contaminación de plástico. Tiene unos proyectos, además, maravillosos para San Pedro. Y lo que está contando es que le encanta unirse a proyectos con otros clubes. Y lo bonito que tiene Rotary es la amistad y el compañerismo. We are friends. Sí. Y eso es lo bonito que tiene, que nos unimos para crear acción. Bonito, pues felicidades por su trabajo y bueno, lo que necesitéis de los medios, aquí está porque ya lo sabe Vanessa. Okay, que Si necesitas algo con el you, se ¿ok? okay? Muchas gracias. Gracias. Okay, gracias. Bueno, ¿cuántas personas escribiéndose? Ya mismo yo creo que empezará porque ya hay mucho inscritos. Vamos a preguntar a estos señores también, solidario ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy ya tenemos el espíritu, ¿verdad? Está desde por la mañana, ¿no? De participar y de colaborar. Claro, claro que sí. Hecho otro año ¿o la primera No, es la primera vez? vez, aunque llevamos mucho tiempo aquí, pero es la primera vez que venimos a esto, sí. En un día y en pareja ahí sí, los dos. Claro que sí, apoyar, apoyar esta causa que es importante. ...y andar un poquito que nos viene bien... ...claro, o sea que después de un buen desayuno... ...hay que hacer la caminata y, y luego... ...os vais al boulevard también ¿no?... ...que hay otra sucesión ahí también ¿no?... Pues seguramente S ¿no? nos daremos una vuelta por ahí... Al ...luego ahí también en el boulevard fiesta... Así ...ah sí, sí, ah, estupendo... ...ya, nos vemos por ahí ¿eh? Gracias, sí, gracias. buen día. Pepe... <risa> Ahora está getting more oh, yeah, Exactamente. Con plátano, con Ah, mira, mira. Se te ha quedado chica la camiseta. ¡Qué magia! Papá. ¡Papá, corre! ¡El gol! ¡Moderno! Aquí, siempre fieles.